Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy veremos el lance de un íbice sudoriental diamante nivel 5 Y sin más preámbulos, comenzamos Localizamos el animal, nivel 5 Seguramente no de diamante Cogemos el 303 <risa> Directo al corazón Espero que no dé diamante, ya que el último... El eh, y Sudoriental que cacé eh, me dio, Era un nivel 4 Y medio de diamante Así que a ver si tenemos suerte Intentamos localizar algún otro animal Por los alrededores que se haya podido espantar Al escuchar el tiro Pero no, no vemos nada Vemos huellas Pero vamos a recoger a nuestro a nuestro animal No nos importa correr puesto que hemos visto que no, no había ninguno pero vamos a mirar por si acaso ya vemos ahí, ahí la sangre que hemos hecho un impacto directo y mortal diamante diamante si sí, además 92 con, con 40 una puntuación muy buena desde luego que, que es un animal precioso. No es tan espectacular como puede ser el, el macho de beceite Pero desde luego es un, un animal digno, digno, digno de, de contemplar y de exponer en nuestro, nuestra sala de trofeos. Y continuamos cazando. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.